De respirar cuando estás durmiendo Y en completa oscuridad Besar todo tu cuerpo Me encanta ser yo el que puede Compartir tu almohada Y poder tenerte en mis brazos Por la madrugada Mirar tu cara al despertar Es mi mejor regalo Cuando la luz toca tu piel Todo me queda claro Debí ser santo en otra vida Para merecerte Porque un milagro no es cuestión de suerte No sé cómo alguien como yo Puedo encontrar el cielo Antes de morir Y ahora estás aquí Y te amo Sé cómo alguien como yo puede encontrar el cielo antes de morir. Y ahora estás aquí, y te amo más que nada en este mundo. Sé que a muchos les parece tan absurdo, pero un ángel tan hermoso junto a mí. Y ahora estás aquí. Estás aquí